En el marco del aniversario número 40 del de, 2 de octubre de 1968 Hoy nos convoca el libro que ha publicado Pablo Gómez el senador Pablo Gómez que se titula 1968 La historia también está hecha de derrotas un eh, libro que publica y edita Miguel Ángel Porrúa Este es eh, un eh, punto de referencia para analizar, para revisar, para volver a ver el movimiento estudiantil bien, de 1968 eh, a un día de distancia de su 40 aniversario. Eh, están para platicar de este libro, para conversar sobre ello, sobre el libro y sobre el aniversario mismo, Carlos Payán, periodista, bienvenido, ¿cómo estás, Carlos? Darín, una figura amplísimamente identificada para el mayoría de la mayoría de la de Poli, para mayores detalles de Toli esperemos que llegue por aquí Carlos Monsivaris que no sabemos no sabe si llegó o no, pero sé ¿sí que lo ve ¿ya está por aquí? ¿alguien lo ve? ¿alguien lo puede? ¿Qué puede avisar que ya empezamos? <risa> Se acercará a esta mesa para dar sus puntos de vista y para ayudar a la reflexión y al análisis de este libro de Pablo Gómez. Y por supuesto, el autor, Pablo Gómez, senador de la República. Pablo. Pero... Como, como arranque de esta presentación, a reserva de que cada uno de los invitados y quienes van a exponer sus ideas eh, lo haga en un momento más, cabe leer precisamente la presentación que hace FURRUA del sentido y del alcance de estas eh, páginas escritas por Pablo Gómez una crónica intensa del movimiento estudiantil de 1968 basada en el registro documental la memoria del autor y por primera vez en archivos del gobierno es presentada por Pablo Gómez protagonista directo de aquella gesta y víctima de la represión 1968 la historia también está hecha de derrotas nos presenta una versión sin ocultamientos ni aunque el autor no disimula, dice la editorial, sus propias conclusiones. Los estudiantes de entonces, víctimas de la violencia oficial, formaban un movimiento político de transformación democrática del país con sus propios e inusitados medios de acción, a través de los cuales respondieron con valentía a los embates del gobierno. Paso a paso, dice Corúbal, eh, siguiendo los informes de los agentes de gobernación, el autor nos transporta a los enfrentamientos entre los jóvenes y las fuerzas de policía y ejército, las grandes y exitosas movilizaciones estudiantiles, las maniobras políticas de las partes en conflicto y las respuestas de una ciudadanía que al final no estuvo a la altura de su propia juventud. El primer gran movimiento por la democracia política, en la segunda mitad del siglo XX, fue derrotado mediante la violencia por un profesor de cambios que aún no termina en México. Y bueno, supongo que por aquí vendrá los ¿sí? sí, estudiar, si me dejo los aplausos, y le damos la bienvenida por supuesto. En lo que llega Carlos a su lugar, yo le pido a Carlos Payán una primera reflexión. Eh, Carlos, ¿estarás de acuerdo conmigo que el título, bueno pues lleva ya toda, toda una sugerencia, la historia también está hecha de derrotas? Quiere decir que Pablo encuentra aquí una historia que contar en la parte oscura del movimiento o en la parte que no se puede identificar como exitosa. Carlos, bienvenido. ¿Qué nos dice el libro de Pablo, Carlos? Bueno, yo traje unas unas notas que hice a las volandas, con un texto que apenas me fue entregado. ¿no? ¿Se oye o no? A ver, con esta voz parda que tengo. Bueno, ¿se oye? ¿No se oye nada? Ya me Digo, traje unas cuantas notas. Bueno, ahí está. Qué difícil ha sido intentar una crónica del movimiento estudiantil de 1968. ¿Cuántos hechos relevantes o son significativos podrán haber quedado fuera del texto? Pero es mejor el intento que el silencio nos dice Pablo Gómez en su prólogo al libro que se comenta y sabe que de ese gran rompecabezas que fue el movimiento cada uno de los que participaron en él acaso solo tiene uno o dos pedazos de aquello una visión parcializada de la realidad vivida de tal manera que esta la realidad acaso pueda ser desentrañada con la visión de todos pues aquella se presenta como una especie de razón en el que cada uno tiene una versión distinta o diferente sobre los mismos hechos, según el lugar desde el cual pudieron habernos observado o vivido. Pablo encontró una fuente que le ha permitido escribir este libro, los archivos de la Secretaría de Gobernación, que fueron abiertos por la acción de una comisión especial de la Cámara de Diputados, archivos que contienen los reportes que formulaban. Día a día los diversos agentes del gobierno contando, contando toda clase de actividades que llevaban a cabo los estudiantes durante todo el tiempo que duró el movimiento. No aparecen en él, lamentablemente, los informes de lo sucedido el 12 de octubre, que al parecer fueron sustraídos. Somos nosotros, escribe Pablo, los que estábamos en ese archivo. Es la gente del pueblo que nos apoyaba los volantes que repartíamos, los letreros que pintábamos, los discursos que pronunciábamos, los actos de los, gra de los granaderos y los soldados también. De esos archivos, de la masa de información que contienen, Pablo Escudriña selecciona, ordena y escribe parafraseando no pocas veces los textos de los agentes de gobernación. No los limpia, acaso completa en algún momento, alguna información adicional no contenida en aquellos. En muchas ocasiones remata luego de un punto y seguido con una frase, un comentario, moraz, un Dice, por ejemplo, algún presidente mandó a hacer dos millones de ejemplares de la Constitución para ser leídas y aprendidas por el cual para qué. La crónica empieza con lo sucedido en la Ciudadela el 23 de julio de 1968 y termina prácticamente con el 2 de octubre y la secuencia se a de ahí en donde empieza el desvanecimiento del movimiento estudiantil hasta los primeros días del mes de diciembre de ese año. A las 10 de la mañana, dice, con 15 minutos del 23 de julio, llegaron los preparatorianos a la Ciudadela Llegan más con los refuerzos traídos de la prepa 4, aquí parecería que podíamos decir, como en la Iliada, llegaron los granaderos de Teresa Castos. etc. Ahí, ahí, ahí se empieza a plantear el escenario de la, de la, de la batalla que va a empezar. Con esas líneas empieza a trazarse el campo de batalla, campo de batalla que por lo demás se volvía cada año a teñir divinos rotos, piedras sacadas de sabe, de sabe dónde, algunas corretizas de los granaderos, algunos gases lacrimógenos, algunas cabezas rotas. Yo participé al menos dos de esas guerras floridas en los años mozos de la vida percuatoriana de San de Era un ritual ir cada año a pelear. En esta ocasión, la cosa fue, más, fue complicándose cada vez más. Los estudiantes guerrearon con los granaderos, Luego, los días siguientes, las protestas contra la repasión la y de ahí, palgar. Día por día caen como lluvia los informes sobre el movimiento estudiantil, informes que Pablo va ordenando para contarnos lo sucedido. Todo se va convirtiendo en una lectura fácil, amena, terrible, que hace que uno no pueda suspenderla. Hay un momento del relato que me parece prodigioso, el que cuenta lo sucedido el 28 de agosto que me voy a permitir leer no encuentro otra manera de contarlo es una épica. en el Zócalo a las 3 y cuarto de la tarde los granaderos tomaron el atrio de la catedral para desalojar estudiantes y otras personas que se encontraban refugiadas en ese lugar aquí ya no hay derecho de asilo Cinco minutos después, en el frente poniente hubo una embestida de los granaderos sobre la calle de Patero. Los 800 estudiantes que estaban entre Bolívar y Motolinía se replegaron hasta San Juan del Letrán para buscar el regreso por Tacuyo. En otro lado, los estudiantes también se replegaron sobre Moneda en medio de un enfrentamiento con los granaderos para buscar el retorno por Guatemala. Un Darme cayó con herida en el, profundo, en el pómulo y producida con arma petria. 15.48, el reporte indicaba que había grupos de estudiantes cada vez, otra vez todas las entradas al zócalo. las tropas del ejército fueron replegadas hacia la fachada del palacio para dejar a los granaderos encargarse en las calles, los gendarmes seguían avanzando por moneda fue entonces cuando salió de palacio la guardia para la bandera nacional luego de la par entraron 11 tarjetas a la calle de moneda en persecución de los jóvenes mientras 500 estudiantes se enfrentaban a 60 granaderos en la esquina de Brasil y Tacuba. A las 16.25 llegaron refuerzos por 20 de noviembre, eran ocho tanques, un jeep, una ametralladora y cuatro camiones de soldados. Cinco minutos después se produjo otro choque en Madrid y Palma, pero ya no eran más de 100 estudiantes en ese lugar. A las 16.35 avanzaba el ejército sobre Corregidora hacia el Oriente, pero se detuvo el Correo Mayor. Los estudiantes acechan los movimientos de las tropas. Diez minutos después, el ejército logró el repliegue de los estudiantes en Brasil. Esto dice Pablo, no parece que vaya a terminar pronto y no termina pronto. Y un último párrafo, de salto a más. Las cosas estaban más difíciles en el Frente Oriente. Después de las seis de la tarde, el contingente jovenil ascendía a dos mil efectivos, quienes se lanzaron al ataque. Contra las tropas de soldados y ganaderos con botellas de vidrio, chitomates, naranjas, cebollas y otros proyectiles, sabes que muere el ejército, muere el mal gobierno, ¿dónde estás, perro rabioso? Y cosas por el estilo. <coughs> las fuerzas del orden se, se replegaron unos metros para quedar fuera de la distancia del fuego enemigo. En el poniente, 200 estudiantes avanzaron por madero a la altura de esa vida católica, una vez más, y se encararon con los granaderos ellos no podían estabilizar el frente cuatro horas después de iniciar los combates un se veían las macetas descender desde los santos de los edificios de esa calle y así por el estilo una saga maravillosa la de esos jóvenes aguerridos cuya arma más fuerte era su voluntad indomable feroces hormigas que atacaban por un lado, por otro y eran golpeados, detenidos, asesinados no tenían comandos, tan solo su instinto, los, los verdaderos combatientes de esta terrible historia que es el 68. Hay en el libro algunas definiciones de Pablo sobre ciertos hechos y personas, sobre el rector sierra, sobre esos dos personajes llamados Sócrates, sobre las armas que se dice tenían los estudiantes en Tlatelolco, el 2 de octubre y particularmente sobre el papel que jugó la izquierda en ese movimiento y las tareas de esta, en los años previos. Una creencia, pues, se trata de una crónica apasionante, su, su lectura le deja a uno un sabor a dulce, uno aprende, aunque ya lo no supiera, que aquellos jóvenes eran los mejores del mundo. Se culpa, jóvenes. buena suerte en las últimas batallas que habrán de darse